Hoy en Noches de Census, cartas, invitación y vigilancia profunda. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, contador público certificado, Alfonso Reyes. Hoy en Noches de Census,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 Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial contador público certificado Alfonso Reyes. ¿Qué tal amigos? Buenas buenas noches ya. Sean bienvenidos. Este es su programa Noches de Census. Hoy primero de junio del año 2022, pues después de una semanita que tuvimos por ahí un, un pequeño receso por los festejos del Día del Contador, el miércoles pasado pues no tuvimos este programa, pero pues el día de hoy retomamos ya a inicio de mes, dijeran eh, los contadores el último mes de la primera mitad del ejercicio, y pues el día de hoy vamos a, a retomar esta, este tipo de programas, estas noches de census, su servidor Carlos Ramírez, pues sean bienvenidos eh, a este su programa, y pues les pido que podamos compartir esta señal para que pues cada vez seamos más. El día de hoy nos toca ver un tema eh, bastante importante, ya que pues la autoridad por ahí en ciertas facultades discrecionales que tiene, pues en algún momento nos puede llegar a invitar, nos puede llegar a, a, a decir, a ver, vente para mis oficinas. Ahorita con la pandemia, pues estu se estuvieron haciendo hasta en línea y pues había ciertos procedimientos que observar, ¿no? Todavía es un pre al acto de fiscalización, todavía es una, un llamado de atención, todavía es una... Eh, una, un jaloncito de orejas que le dan al contribuyente por ahí de decir pues algo andas haciendo mal o para mí para mi criterio algo algo andas haciendo mal no pero para esos efectos pues vamos a estar platicando el día de hoy de las cartas de invitación y de ese procedimiento que se conoce como vigilancia profunda y pues tenemos de invitado el día de hoy a el contador público certificado Alfonso Reyes, de quien me voy a permitir leer parte de, de su currículum para que pues lo, lo conozcan y pues ya le demos entrada aquí al maestro. El maestro Alfonso Reyes es contador público de profesión, también es conferencista por vocación, eh, es una, uh, tiene trayectoria en el ámbito empresarial como humano, con pues, gran facilidad para conectar con el espect espectador y transmitir los conocimientos, investigador del comportamiento humano, coach de emprendimiento y certificación de competencias laborales. Pues es parte, eh, un resumen ahorita ya para ir entrando en materia, ir entrando en calor, los saludo desde el estado de Oaxaca, por aquí nos anda lloviendo este, por lo del huracán, pero pues hace un poquito de frío, pero para ir entrando en materia, en calor, bienvenido contador Alfonso Reyes, es un gusto tenerlo aquí en su programa, siéntase bienvenido, siéntase en su casa, en estas noches de census, por ahí creo que ya había estado con los amigos de Rompiendo Paradigmas, con el maestro Toño, con el maestro Martín Rojas Tamayo, y todo el equipo de Rompiendo Paradigmas, pero pues hoy tengo la fortuna y la dicha de tenerlo aquí como invitado, y pues sea bienvenido, le dejo los micrófonos para que pueda saludar a nuestro auditorio y pues empezar a platicar un poquito de, de este tema tan interesante. Bienvenido, eh, contador Alfonso. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos también aquí en Chiapas, ha estado un poquito complicado la, lo de la lluvia, pero eh, le decían unos amigos en la mañana que eh, aquí estamos acostumbrados a que llueva mucho, sí. así que no, <risa> no ha habido tanta sorpresa, no ha habido tanto asombro, eh, con relación a la lluvia, porque estamos en época ya de, de, en épocas de lluvia, así que pues bueno, es un poquito más, es un poquito más lo que nos está llegando. Eh, a, esperemos que, digo, también no se, va, se, se, se vaya a pasar de lanza el, este, el huracán, porque cuando ya llueve mucho, pues eh, ya también se, nos metemos en problemas. Pero bueno, entre lo que cabe, eh, todo bien. Adiós, gracias. Bueno, yo creo que como en, parte, en muchas partes de la República también, vemos que la pandemia ya nos está dejando hacer un poquito más. ¿no? Ya nos está dejando este, eh, hacer este, incluso los eventos presenciales que, que nos, también nosotros hacíamos. Ya hemos estado haciéndolos y, y, y, y veo que también ustedes y va, varios, varios colegas en diferentes partes de la República, pues ya, ya, ya hasta convenciones veo que hay y, y bueno, así que Esperemos que, que eso ya este, pues va, vaya, vaya pasando poco a poco, ¿no? Este que nos vino a agarrar así de sorpresa y pasen 200 o 300 años, <ríe> más, <ríe> para que vale. vuelva a pasar algo así, ¿no? Porque <ríe> sí, sí nos agarró de sorpresa, nadie estaba preparado para esto. Pero ahí vamos, ¿no? ahí vamos, y, y sobre todo que eh, sa, eh, creo que se potencializó, se maximizó ahora la cuestión de las la tecnología, ¿no? El, sí. el Zoom y todo lo que son plataformas digitales se, se, se aprovechó, ¿no? Creo en, en la pandemia y, y creo que llegó para quedarse, ¿no? Para quedarse porque estamos, estábamos eh, ciertos de que pues, no estábamos acostumbrados a, a capacitarnos en línea, ¿verdad? Sí, siempre había esa resistencia, ¿no? De que, de que no le entiendo, que no es lo mismo, que, bueno, eh, siempre comentarios a veces... Este, de la resistencia, ¿no? De que eso no me gusta, ¿no? Pero ya veo que ahorita ya, ya, ya, este, nuestros, nuestros seguidores y en caso de ustedes también que veo que todo el tiempo están ya con con, con, con, charlas, con cápsulas como esta, así que pues bueno, sumando, ¿no? A la, a la profesión para poder compartir pues nuestras experiencias, ¿no? nuestras experiencias como contadores públicos. Claro, maestro, pues bienvenido, eh, contador Alfonso Reyes. Eh, pues, eh, es importante también, pues, eh, los saludamos, creo, los dos, yo no sabía de, de, de qué estado nos, nos visitaba el contador Alfonso, pues, somos vecinos prácticamente, sí, sí, y sí. pues, sí, de este lado está un poquito aquí con las lluvias, igual, eh, pues, voy a empezar a saludar, ya nos empezaron a saludar aquí en redes sociales también al, al maestro Carlos la madrid Márquez, paisano también de por acá de, de Oaxaca, saludos, maestro, y también a Samuel Padilla, saludos, eh, estimado Samuel, mi alumno por allá, entonces, eh, contador, pues eh, aquí nos comenta también el maestro Carlos la Madrid Márquez: invitación es invitación. Dice en algún momento por ahí también mencionaba de que es como si te invitan al, al cumpleaños, ¿no? Si quieres ir o no quieres ir y no pasa nada, nada, no se van a enojar contigo si, si no vas, ¿no? O hasta van a estar felices si no vas, ¿no? Entonces, este primer punto de las cartas invitación: ¿qué son las cartas invitación? ¿Qué nos puede platicar con respecto a este tipo de cartas? Porque, pues, Muchas veces como contribuyentes nos asustamos, no nos llega por ahí a, a, a nuestro correo, te invitamos a esto y a esto y a esto. O por ahí también eh, en el buzón tributario nos llega, tienes un mensaje en el buzón tributario y nos va llegando el mensaje por ahí de las 10, 11 de la noche y, y a esa hora nos dan el susto y entonces pues nos metemos a ver y solamente nos dice ahí se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? ¿O a qué tipo de cartas de invitación nos estamos refiriendo? ¿Qué es una invitación por parte de la autoridad? ¿O a qué nos pudiera invitar en algún momento esta autoridad? Sí, sí, claro, este Pedro. Eh, mira, el, en mi experiencia, yo, yo soy auditor eh, con registro de, del SAT, de los buenos, dijera aquel, o sea, soy de los que tienen permiso por parte del SAT <risa> no soy auditor del SAT directamente uh -huh. en, ya más o menos un poquito más de 20 años ejerciendo la, la, la auditoría y bueno he visto eh, eh, en casi en todos los momentos que la autoridad cuando llega a hacer una auditoría pues precisamente va viendo que quiere más ingresos o quiere pues quitar deducciones ¿no? ese, ese, ese es más o menos eso es lo que quiere la autoridad. ¿no? Ahora, el, el programa, este programa que ya tiene al, eh, algún tiempecito que sacó, porque es un programa. Vamos a, vamos a entender lo que es: un programa eh, que, vaya, que, que implementó la autoridad para evitar llegar a hacer una auditoría. O sea, es como algo eh, preventivo, o sea, sin, sin necesidad de ser. Eh, tan agresivo de que, de que te llegue ya la carta, ya no carta de invitación, sino un oficio de auditoría para que te revisen tus documentos, tus papeles. Vieron, vieron, vieron que esto ayudaba a la cuestión de la autorregularización, de, ok, eh, es un programa donde yo te invito, ¿no? yo te invito a que vengas aquí conmigo y yo te voy a presentar aquí una serie de documentos, una serie de papeles. Te voy a mostrar aquí en pantalla, es lo que aplicamos la última vez, de que hace algún tiempo, en, bueno, por lo menos aquí en nuestra zona, las cartas de invitación, cuando acudíamos, no nos daban suficientes eh, elementos o información precisa para poder tratar de ver qué es lo que no te cuadra. No sé si a ustedes les pasaba de que lo que le, le cachaste en la presentación, lo que lograste anotar y si bien te fue, a ver qué me vas a entregar, ¿no? Por lo menos aquí en la zona, no sé si también en toda la República, ya están entregando incluso un, resu un resumen, sí. un resumen, y que creo que eso fue muy atinado, ¿no? Porque son, son puntos ya finitos de, esa, de lo que ellos observaron, ¿no? Entonces, partiendo de ese, partiendo de ese punto... Es un programa, es un programa interno, es un programa interno donde te invitan, por eso es una carta de invitación, como bien lo dijiste, ¿no? A veces, no sé, hemos tenido la experiencia de que, oye, este, qué bueno que te veo, ¿no? Este, te invitamos a una carnita <risa> asada el sábado, ¿no? El sábado hay una carne asada ahí con los compadres en la palapita, este, te invito, ¿no? Pero, pues, si quieres, vas, ¿no? Si no, no vas. Este, eh, igual acá, ¿no? Eh, porque esa es la pregunta también. Bueno, me llega la carta de invitación y tengo que ir. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿tengo que ir? Yo he escuchado varios colegas que dicen que, que no van, porque ya les dicen de qué contribuyente, revisan, dicen, aquí todo está bien, hazle como quieras, si quieres avanzar, avánzale, si no, pues ahí ve a ver, a ver cómo nos va, ¿no? Es respetable, bueno, es respetable ese punto de vista de que, de que no van, pero en nuestro caso, ¿qué? Eh, Sí hemos a, a, a asistido, sí hemos recomendado asistir, porque pienso que quiero ver ¿no? qué es lo que la autoridad observó en mi expediente, ¿no? O sea, así como, a ver, déjame ver mis resultados, ¿no? O sea, como, como que, imagínense, imagínense un, este, un estudio médico, ¿no? Un estudio médico que, que ya en forma anticipada, porque... El, el, el, tus, tu muestra de sangre le llegó ahí al, al, al, al, al consultorio y ellos hicieron un, un, un, leyeron tus resultados y entonces te, te contactan. Oye, este, Pedro, te quiero, te quiero platicar contigo porque necesito ver, platicar contigo lo que observé en tus resultados. Si quieres ir, pues vas, ¿no? Si pues, me siento bien en salud, yo ya fui al médico que, que me atiende, me dijo que estoy bien. Entonces dependerá de ti si quieres ir o no, pero por eso es que yo atino que si sí es bueno ir, a ver con qué ojos me estás viendo, de amor, <risa> me estás viendo con ojos de amor o algo viste ahí que yo no he visto, no? porque en algunas de las ocasiones no necesariamente si sí hay diferencias, déjenme les comento a todos, o sea, vamos y te dicen, Fíjense que encontramos ciertas diferencias, por ejemplo, lo más tradicional es que no les coinciden los ingresos. Y le digo, a, a, se, le dice, se le dice a la persona, oye, si no coincide eh, porque es flujo de efectivo, es persona física. Obviamente todo lo timbrado pues no, no lo jala. No, sí, pero el sistema acá lo jala todo y ya te pide un papel de trabajo. Todo es eh, una invitación, todo es informalidad. Tanto así que te llega por correo electrónico. Uh -huh. Toda la información que tú les, les mandes es por correo electrónico. O sea, es de manera eh, no oficial, vaya así, vaya por decirlo de una forma, ¿no? O sea, no, no, no hay escritos firmados por el administrador de auditoría ni por nadie, sino que, le, sino que te lo envía el encargado del programa. ¿Qué es lo que com, conviene hacer para mí? Es ir, ir, asistir. Decir aquí, este, bueno, aquí estoy, ¿para qué me quieres? Muéstrame, muéstrame tus cifras, muéstrame qué tienes y yo me lo llevo, ¿no? Yo me lo llevo y ves que te dan tus 10 días, tus 15 sí. días para, para presentarle lo que, pues, lo que convenga, ¿no? Presentarle. Y, y hemos estado también en, en situaciones con empresas que sí, que llegas. Y sí, obviamente, pues, eh, habían pendientes retenciones, habían pendientes algunos pagos de IVA, habían, habían pendientes, vaya, habían pendientes en la casa y pues lo observó la autoridad, ¿no? dice y, y siempre se le dice al contribuyente, mira qué bueno que fue una carta de invitación. <risa> <risa> qué bueno que y no fue directamente una autoridad porque pues aquí ya habrían multas, ya habrían, ya habrían eh, pues, un acto de molestia que pues nadie quiere que los estén molestando, ¿no? Entonces, en resumen, en este punto es, es un programa, ¿verdad? es un programa que ellos establecieron pensando en que eso puede agilizar la, incluso la fiscalización sin ser una auditoría. ¿verdad? Ellos ahorran tiempo, obviamente ahorran también el presupuesto para, para mandar auditorias a las empresas y el empresario eh, no lo molesten tan directamente, sin, al, ser, al no ser un acto de molestia, esto es como entre cuates, ¿no? Este, uh -huh. ¿Sabes que Te observé esto, como ves? Ah, ok, mira, me lo llevo, lo reviso, lo checo, y si hay diferencias, pues bueno, vamos a pagarlas. ¿Te parece? Ah, ok, perfecto. Y, y así eh, es... Yo lo veo desde un punto de vista positivo. Positivo que la autoridad, antes de ejercer sus facultades, eh, pasemos por un filtro, por decirlo así. Porque es un filtro. Antes de, eh, de que esto pase al área de auditoría. Ok, perfecto. Pues como lo acaba de mencionar el contador Alfonso, eh, pues este, este programa ya hablando de la, de la vigilancia profunda donde pues, la autoridad, eh, lo voy a expresar de esta manera, yo lo veo de este sentido, aquí, aquí en el estado de Oaxaca igual pues me ha tocado ver algunas situaciones con respecto a vigilancia profunda donde precisamente eh, como comenta el contador, pues ya terminando la la entrevista, pues te dan un, unas hojas donde viene el resumen de todo lo que te dijeron, te lo llevas y empiezas a verificar a ver qué, qué es lo que tiene la autoridad, qué es lo que tienes tú, y en muchos de los casos, en muchos de los casos, la, eh, el detalle o esas inconsistencias, entre comillas, que puede detectar la autoridad en estos programas de vigilancia profunda, tienen que ver mucho con una cultura de CFDIs, y, y me permito manifestarlo en ese sentido, ¿por qué? ¿De dónde obtiene la autoridad los datos para poder realizar esas, esas confrontas entre lo declarado, entre lo emitido, entre los, las retenciones, por ejemplo, de, de ISR de trabajadores? Fíjate que en tu total de nóminas tú retuviste cinco mil pesos y en tu declaración me andas pagando tres mil pesos. A ver, ¿por qué esos dos mil dónde están? Y entonces, pues, le tienes que aclarar. La autoridad como tal no se va a estar metiendo en ese primer momento, pues, a investigar de dónde, de dónde salieron los dos mil de diferencia. Te da la, el trabajo a ti. A ver, tu contribuyente, tú sabes lo que hiciste. Y ahora sí, sí dime, como decía el contador, pues, hazme un papel de trabajo donde me eh, aclares cada punto. Tal vez no cancelaste, tal vez emitiste de más tal vez tu programa de nóminas se duplicó por ahí algunos timbrados, X situaciones humanas, tecnológicas, y también errores en cuestión de, eh, de, de la emisión del CFDI como tal. Eso, por ejemplo, en nóminas. En declaración anual, por ahí en el programa de vigilancia profunda, te dicen, ah, pues fíjate que todos tus ingresos o CFDIs emitidos son de tanto. Y en tu declaración anual, pues, declaraste menos, ¿no? O declaraste más explícame okay. por qué y en ese momento cuando me tocó a, a, a, por primera vez un tipo de, este, de estos procedimientos decía oye pero pues no todo es FDI. por ejemplo tenemos por ahí el ajuste anual por inflación acumulable para una moral pues que no está contemplado un CFDI eh, en gastos o en deducciones perdón en deducciones también la autoridad te dice oye tienes tanto de adquisiciones tanto de gastos y en tu anual resulta que tienes más deducciones de dónde salieron tus deducciones Ah, pues pudo haber sido deducción de inversiones, que no está contemplada como tal en un CFDI. Pudo haber sido, ahora al revés, un ajuste anual por inflación deducible. Pudieron haber sido algunos otros conceptos que no son requeridos como tal en un CFDI. Pero la autoridad, en un primer momento de acercamiento al contribuyente, dice, yo no me voy a poner a investigar, yo no tengo los elementos para definir qué fue. Tú sí los tienes y ahora sí dime. Si a mi criterio, a ese primer momento de la invitación llegaste y a mi criterio quedó todo aclarado, que fue por deducción de inversiones, que fue porque duplicaste timbrado, que fue porque este, no cancelaste algún CFDI en tiempo, cuestiones eh, técnicas operativas, pues la autoridad como que todavía cuando te invita te dice, ¿no? Si aquí queda bien, hasta acá la dejamos. Pero si no... Ahora sí voy a ejercer facultades de comprobación por ahí de las que dice el código 42, facultades de comprobación o todas las facultades que tenga la autoridad, pero ya como tal en un procedimiento reglado, en un procedimiento que ya no va a ser invitación, en un procedimiento que ya va a ser de acuerdo a, a, a la disposición. Y en ese sentido yo creo que, eh, como dice aquí el contador, pues muchas veces ponemos en la balanza, ¿no? Podemos encontrar contadores que dicen, pues no vayas, o sea... No pasa nada, ¿no? Y va a haber contadores que estamos así de que, oye, ¿qué habrá detectado la autoridad? Pues mejor voy a, voy a enterarme y, y, y de ahí pues me dan los días para contestar. Y esos días pues a mí personalmente les comparto la experiencia. He cumplido en tiempo o si me hace falta armar algún otro papel de trabajo, recabar algún otro documento. Como todo es de manera económica también ahí o no hay un procedimiento reglado en tiempos, pues te, eh, he hablado con, con el revisor y le digo pues dame otros cinco días no otros dos días en lo que te presento y pues ahí sí depende mucho de, de, de la persona que te revisa personalmente así me ha pasado y pues yo creo que ese procedimiento para los que lo han vivido, para los que eh, pues ya han estado inmersos en, en ese procedimiento pues nos puede ayudar a detectar algunas cuestiones que tenemos por ahí libres, no que tenemos que las dejamos por ahí nosotros pensamos que tal vez nuestra contabilidad está empatadita con nuestros FDIs, con, con toda esta parte tecnológica que estamos viviendo y pues ahí nos vamos a dar cuenta que no. ¿Qué más nos puede compartir con respecto a, a, a esa experiencia que ha tenido en revisiones profundas, eh, de vigilancia profunda como tal, con respecto a eso que le, que le llama la autoridad como un comportamiento atípico? A mí en algún momento me pasó y me dice la autoridad que me mandó a traer porque en un mes pagué de más. Uno se puede preguntar y, y dice, pues vienes pagando impuestos, vienes pagando de a dos mil y a tres mil y a dos mil y a tres mil, y en un, en un mes me vienes pagando cincuenta mil. Me, me extrañó y digo, pues ahora me vienes a traer porque te pago más. Pero para la autoridad eso se refiere a un comportamiento atípico y quiere saber qué pasó. Porque pensando claro. mal, la autoridad va a decir, oye, y si los demás meses antes del de a 50 mil también fueron de a 50 mil y tú no me los pagaste así, <risas> piensa al revés la autoridad y dice, quiero ver por qué en este mes sí me lo declaraste así y en los demás no. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar al respecto, contador? Eh, sí, eso, el, eso que comentas es precisamente es, eh, es un foco, es un elemento que la autoridad toma para... Eh, pues invitarte, ¿verdad? invitarte para platicar sobre esos movimientos atípicos, eh, ya sea por pago de impuestos o ya sea por movimientos en tu, tu contabilidad, porque recordemos que independ, independientemente de que tengamos o no la obligación de enviar la balanza de comprobación, que hasta el día de hoy yo creo que nadie la ha enviado, o si la ha enviado este, no ha pasado nada, o sea, no hay sanciones, no hay requerimientos, no, en ninguna parte de la República eh, hemos encontrado un solo requerimiento con respecto al envío de la contabilidad electrónica, eh, pues no sé exactamente por qué, tal vez porque ya tiene toda la información, ¿no? pensemos que pues tiene, la, tiene la, los CFDIs de ingresos, tiene los egresos pues para qué quiero la balanza de comprobación. ¿no? Pero bueno, eh, ha, habrá ciertos contribuyentes que sí tienen que enviarlo por devoluciones, por compensaciones, todo eso, no pero bueno. Eh, el movimiento atípico, como lo comentabas, ¿no? eh, yo lo he observado, es más, eh, nosotros diseñamos un, como, como auditor, yo diseñé una, una capacitación donde precisamente originado de todo esto, de, la, de las auditorías, de las revisiones de vigilancia profunda, eh, que le llamé auditoría fiscal autodiagnóstico, es decir, tú solito hazte una auditoría. O sea, y les enseño a hacer una auditoría de principio a fin, pensando en, en hacerme un, como un como hacerme un ultrasonido, ¿no? Un poquito uh -huh. hablando de, de cuestiones médicas, ¿no? Para ver un poquito más así nomás más como más cuando vas al médico, ¿no? ¿Qué, qué siente, ¿no? Pues me duele por acá, me duele me duele la cabeza, un poco mareado y entonces así como que el médico medio que te dice, pues igual está usted le faltan vitaminas, ¿no? Le vamos a dar unas vitaminas. Pero fue general. Pero si ya quieres algo más, más, más eh, específico, te haces un, un, un ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Y ahí te dice, ¿no? El médico, no, pues su vaso está vacío, este, no tiene <risa> nada de agua. <risa> su, su vesícula ahí la lleva, ¿no? No se enoje mucho, ¿no? Y ahí te empieza a decir de todo, ¿no? De todos sus órganos, porque ah, es algo más profundo, ¿no? Entonces la, el SAT igual, igual eh, ellos ven, ven nuestra información. Y ese es un punto muy importante, los movimientos atípicos, y siempre lo comento, que nosotros también debemos estar atentos a los movimientos atípicos. O sea, yo le ganarle a la autoridad, para cuando me llegue a preguntar del movimiento atípico, pues yo ya, yo ya avancé, ya tengo muchos elementos. Primero, eh, para los que nos están escuchando, ya sea en vivo o más, más, más nochecito ya diferido, y la pregunta para incluso para los empresarios podría ser, bueno, explícame qué es un movimiento atípico, ¿no? Porque igual nosotros lo entendemos así a la primera, ¿no? Eh, bueno, yo puedo entender un movimiento atípico, eh, eh, por ejemplo, si voy a Oaxaca, ¿verdad? Allá donde, donde están ustedes, que si Dios quiere, eh, andaré por allá en noviembre. Correcto. Eh, ¿Qué es lo que es típico allá en Oaxaca? Las ayudas, ¿no? <risa> Digo, lo típico allá es la comida las, las ayudas no hay por todos lados hay la ayudas aunque ah, okay. es lo típico no y aquí en Chiapas bueno lo típico es el cafecito es el chocolate es el pan ¿no? las garnachas por decir por decir algunas cosas no entonces al contrario entonces qué sería un movimiento atípico es bueno es que allá en Oaxaca lo típico fueran los chiles en nogada por decir, es, es, no va bien pues como que no en Puebla es eso Digo, cuando algo se sale de su lugar, ¿verdad? En, en, en, algún, en algún sentido, es algo atípico, no es normal lo que esté pasando. Entonces aquí es lo mismo que hace la autoridad. Ellos están, aunque digamos que no nos están observando, es un big brother, ¿no? El gran, el gran hermano te está viendo y bien, está viendo tus FDIs. Y voy a poner un ejemplo que es tradicional para que todos magnifiquemos este, este este punto la gasolina el combustible y lubricante la gasolina que en la mayoría de las empresas pues lo tiene no porque tiene mínimo una moto ahí tienen una motocicleta y usa gasolina ya, ya vienen los, a los equipos de transporte las, los carros que usan en la empresa y usamos creo que un porcentaje muy alto usa, gas, usa combustible y lubricante para sus para mover sus unidades bueno Vamos a pensar que ahorita estamos en, ¿en, en junio. ¿Ya, ya estamos en junio. Qué barbaridad. Estamos en junio. Eh, ya, está, ya pasó enero, febrero, marzo, abril y mayo. Vamos a pensar que esta empresa eh, gasta en, o gastó en gasolina en enero eh, 10 mil pesos. Bueno, aquí, en dicho, aquí tengo eh, aquí hice una pequeña grafiquita. En enero puse que gastó, el, el SAT lo ve en sus FDIs, bien, bien lo comentaste, ¿no? que está observando los FDIs. Y dice acá, pues mira, esta empresa gastó 15 mil. Ah, ok. ¿Cuánto gastó en febrero? 18 mil 200. Ah, muy bien, pues veo un promedio. Marzo, 14 mil 300. Pues ahí va, no ahí la lleva. Abril, 13 mil 700. Bueno, va el promedio. Ya acaba de pasar mayo y le llega el CFDI al SAT de 175 mil pesos, 00 centavos. Cerradito, hasta el cerrado la factura. Me han dicho, ¿no? Que a veces así salen las facturas entonces ahí eh, el movimiento atípico no es la gasolina en sí, sino el importe, ¿estamos de acuerdo? de, de 15 mil 18 mil, 14, 13 de repente en mayo me dices que gastaste 175 mil entonces a mí, a mí me, me entraría la sospecha, ¿no? de que qué pasó en el mes de mayo con relación a ese tipo de, de, ese tipo de gasto un movimiento atípico, ok, entonces yo como, eh, como anticipándome a, a los hechos de que la autoridad me pueda, llamar, me pueda mandar a llamar, oye, que le explique qué pasó acá, eh, si opto por ir, porque ya dijimos que si quieres ir, vas, ¿no? si no vas, pues no vas, no, hay, hay que ver a la, a la autoridad qué hace, no, pero si voy y me dice, sí, ¿sabes qué? Encontramos esos movimientos y necesitamos nada más si nos puedes apoyar a documentar o a explicarnos por qué el, el, el mayo se disparó 10 veces más, hasta un poquito más, ¿no?, de, de, del promedio. Explícanos en un documento informal y, y listo, todos felices, ¿no? Ok, entonces aquí es donde ya el empresario, junto con el, el, el, el consultor, la firma de contadores, pues tienen que ir, yo tendría que ir a, a, a preguntarle, a ver, a ver, ¿qué pasó en el mes de mayo? Que gastaron casi 10 veces más de gasolina, entonces, puede salir, ¿verdad? Eh, ah, mira, sí, lo que pasa es que nos contrataron, una empresa nos dio un contrato para que en el mes de mayo les suministráramos eh, ciertos, ciertos pedidos y trabajamos a marchas forzadas. Es más, re, um, rentamos unidades extras para sacar el pedido y obviamente pues todas esas unidades se mueven con, con gasolina, con combustible. Y aquí están, mira, aquí están los pedidos. Esto ocasionó que obviamente mis ventas también se dispararan. Vean, vean cómo va de la, de la, de la mano, ¿no? Este, ok, se disparó aquí el combustible, pero por otro lado se disparó también eh, la venta porque nos dieron un contrato que no teníamos y lo cubrimos en el mes de mayo. Vean aquí cómo es que hasta para uno dice, ah, como que suspira uno, ¿no? Ah, este sí tiene, eh, vaya lógica, tiene un, just, un, un, un justificante, y aquí entramos a, a lo que es el tema de la materialidad, que es un mundo, ¿verdad? Es un mundo de cosas, pero ya vamos cumpliendo con ciertos puntitos, ¿no? Y yo ya digo, ah, ok, se justifica, pero puede ser, ¿verdad? Me han dicho que no hay ningún contrato no hay ninguna venta, no hay absolutamente nada y de repente apareció esa factura, ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezan las cuestiones, ¿no? Oye, equipo, ¿y cómo es que gastamos tanta gasolina en el mes de mayo si no hay algo extraordinario que tuvimos que cubrir? No, pues este, es que, esto, es que acuérdate que subió mucho la gasolina. <risa> Cuando ya no encontramos respuestas a estas preguntas, pues bueno, la autoridad, ¿qué le voy a entregar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le voy a entregar? Si no, ¿sabes qué? Ya me dijiste que pues, hay, una, hay un movimiento típico, no tengo cómo, cómo comprobarte, pues ahí te ves, ¿no? A ver qué haces. Ahí es donde ya eh, podría brincar, ¿no? A una auditoría. Y, y ojo, eh, no sé si ustedes tuvieron la experiencia eh, o vivieron la experiencia de las auditorías tradicionales, cuando el SAT llegaba y casi, casi decía arriba las manos, esto es una auditoría. <risa> Y te sellaban escritorios, gavetas, las computadoras, todo, y le ponían unos, unos sellos ahí de colores y que no lo movieras, pues porque si no era un delito, ¿no? Delito. Era un delito. ¿eh? Oye, déjame sacar sí. mi, mi, mi torta que está en la gaveta, por lo menos no, no, no se va a echar a perder. algo así. Antes así era, eh, y, y revisaban todo, revisaban toda la empresa porque no sabían exactamente qué iban a encontrar. Ahora no. Ahora ya es muy específico, o sea, ya, ya la, eh, por eso las autoridades electrónicas tienen mucha, eh, es, son muy eficientes, porque van ya con el diagnóstico, ya van con el dolor, ya van con, con la enfermedad, <risa> y yo ya tengo que demostrar para que, que, que todo está en orden. Por eso es que eh, ahorita es muy ágil, es muy rápido, es muy, más eficiente la parte de las auditorías, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los movimientos atípicos. y digo, ese es un ejemplo, ¿no? Tú dices uno muy bueno de, de las diferencias, ¿no? De que vienes pagando una cantidad considerable promedio, vas pagando una, una, una cantidad este, considerable de impuesto, que es lo que la autoridad quiere, y de repente, pues no pagas nada, ¿no? Y ahí qué pasó, o sea, ¿qué, qué, qué, a qué se debe, no? Esa disminución del impuesto, como tú dices, igual eh, pues no hay lana. O sea, en, su, en su momento puede pasar, ¿sabes qué? ¿Por qué no me pagaste el impuesto? Pues la empresa no tiene dinero. <risa> ¿Qué quieres que le haga, no? O sea, pues van a juntar la lana y ahorita en el siguiente mes, si Dios quiere, pues vamos a, a juntarlo y vamos a hacer el impago del impuesto. Ahorita me acordé de, no sé si te acuerdas, Pedro, de aquella declaración que se presentaba que decía razones por las cuales no se pagan impuestos. Ah, sí, sí. <ríe> Digo, era, era, eso, era, Antes. Eso, eso era fantástico, ¿no? Porque ahí no habría forma de que la autoridad supiera qué, qué, qué, qué estaba pasando en la empresa, porque no había nada digital. Y ahora, sí. pues no, pues ahora tú le mandas a decir que, que es en cero todo y, y checa, las, checa tus FDI y dice, oye, ¿cómo que cero? Y aquí, está todo su, aquí están todas sus facturas. ¿por qué, no me, ¿por qué no me lo está declarando? ¿No? Entonces, por eso es que siempre yo les comento a, a, a sus clientes o a las personas que nos comentan qué hacer cuando no tienes dinero para pagar impuesto. Y yo les digo, pues aguantemos hasta m, lo más que podamos hasta el fin de mes. Si vemos que no hay lana de plano no cayó la lana, eh, se envía el pago. <risa> Envíenle el pago. Ve que ahí tiene una línea de captura uh -huh. una fecha, ¿no? Pero una cosa es, eso debo. Es como decirle a la empresa, a la, al SAT, debo, pero no tengo lana. <ríe> Oye, que se venció la línea de captura, pues la actualizo. Si en ese inter la autoridad se desespera y me manda un requerimiento y todo, pues ni modo, va a habrá una multa y todo, ¿no? Pero es lo mejor, ¿no? Porque sí. no estás falsando, eh, ¿cómo es? mandando una información errónea, falsa, vaya. O sea, no es lo mismo mandar en cero la base uh -huh. a decir ahí va el impuesto, pero no tengo dinero. Claro. <risa> digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Está, está tipificado incluso como un delito fiscal, el Así código es. fiscal, el, el decir que es cero de tu base y más sin embargo si sí tuviste ingresos. O sea, eso, digo, eso, eso también hay que, hay que tener mucho cuidado. Así que bueno, no sé si ese ejemplo que puse de la gasolina eh, haya quedado este, claro en el sentido del movimiento atípico. Claro, claro, contador. De hecho, precisamente recordando estos, estas entrevistas o reuniones que realizan de, de revisión de vigilancia profunda, la autoridad también ya tiene preparados por ahí algunos gráficos donde nos muestran precisamente ese comportamiento atípico, así como lo mencionaba hace rato, de que pues vienes con estas erogaciones, vienes con estas deducciones, o también en materia de ingresos, o a ver, a ver, te mandé a traer porque porque en un, en un primer mes tuviste muy pocos ingresos, por ahí de marzo, como dijimos hace rato, se te disparó, abril y en mayo ya volvió a bajar. A ver, de acuerdo a tu giro, ¿por qué no es un comportamiento constante? Y ahí ya la autoridad se está metiendo con otras cuestiones, pues ya de tipo... Eh, um, alta mercadotecnia, de tipo de mercado, de tipo de otras cuestiones que impactan al negocio, como pudo haber sido en este caso la pandemia. Claro. Como pudo haber sido, por ejemplo, alguna huelga. Eh, existen elementos que la autoridad mediante sus mecanismos de obtención de información, pues no se llega en ese momento a esa información. Te manda a traer y ahora sí te dice, a ver, explícame por qué este comportamiento. Si a Criterio de la autoridad, tú le explicas y le dices, ah, mira, en enero fue por esto, en febrero fue por esto, tenemos estas cuestiones. Prácticamente yo me estoy entregando a la autoridad como un eh, previo a decirle, yo la quiero dejar hasta acá y no te vayas a facultades. Sí. Pero como contribuyentes, como, como mencionabas al inicio de esta plática, pues cada contador, cada asesor, cada contribuyente va a decidir, en este caso, el si va o el si no va. Y una de las preguntas recurrentes que, que encontramos es, oye, y si no voy, ¿me van a multar? ¿Pasa algo? Como decíamos hace rato, pues y como nos comentaba también aquí el, el maestro Carlos Lamadrid, pues es una invitación, y una invitación, pues es una invitación. Si no quieres ir, pues no vayas, ¿no? Entonces, repercusiones como tal, la autoridad en algún momento, y últimamente se ha visto en correos, que te dice, ¿sabes qué?, por ahí estuvieron llegando hace dos, tres meses correos donde te determinaba o, o en mensajes en buzón tributario, donde prácticamente era una vigilancia profunda, chiquita, le llamaba yo. Porque es lo que hacen en este programa, pero a nivel eh, micro. Nada más te voy a revisar, ejemplo, eh, retenciones de arrendamiento, por ejemplo. O te voy a revisar retenciones de, de honorarios profesionales, servicios profesionales. Oye, fíjate que de acuerdo a los FDIs que tienes, tú me debiste enterar tanto y no me enteraste, acláramelo. Y todavía por ahí venía una amenaza donde decía, si no me lo aclaras, vas a correr el riesgo de que te voy a, a restringir o te voy a cancelar los sellos, ¿no? Sí. sí y sí. prácticamente el, el susto viene y dice el contribuyente, oye, contador, ¿cómo voy a quedar sin sellos? ¿Cómo voy a facturar? Es como una manera, en algún momento se le llamó por ahí terrorismo fiscal o de decir la autoridad, a ver, yo te estoy invitando, te estoy avisando, ya te dije qué es lo que yo detecté, ahora tú acláramelo o vas a sufrir estas consecuencias. Pero recordemos que estamos en un primer momento de invitación. La invitación como tal la encontramos, la pudiéramos encuadrar por ahí del Código Fiscal en el artículo 33 dentro de las facultades de la autoridad. Pero como tal, el procedimiento derivado de la invitación, pues es interno de la autoridad. Si nosotros claro, sí. buscamos este programa de vigilancia profunda dentro del código, dentro del de 42 en adelante, facultades de comprobación, no lo vamos a encontrar. No sí. lo vamos a encontrar precisamente porque no es un procedimiento reglado, sino es un procedimiento, mencionaba hace rato, discrecional. Otra cosa que también me salta... A, a relucir cuando me tocó este, este tipo de procedimientos es que quien te manda a traer no es auditoría fiscal quien te manda a traer o es recaudación o es servicios al contribuyente sí, sí, porque sí. te dicen a ver todavía estamos aquí ¿eh? lo aclaramos acá o Pero, te vamos a mandar el expediente uh -huh. de auditoría fiscal y ellos sí te, te van a emitir algún acto este, pues algún, un, alguna facultad de comprobación y antes de continuar maestro vamos a, a saludar aquí también a Edith Martínez, buenas noches, gracias por compartir, gracias Edith también por, por estarnos viendo, a todos los que se han ido conectando a, a este programa Noches de Census, pues es un tema eh, que si bien es cierto, como les comentaba, no está en, en el código como tal, pero son procedimientos que en algún momento nos van a llegar a tocar, o derivado ahorita del, del tema del CFDI, que si hay prórroga, que si no hay prórroga, que, que andamos aquí en, en, en la incertidumbre, pero... Derivado de eso, yo creo que estos procedimientos de vigilancia profunda o van a agarrar más fuerza o van a perder la fuerza. ¿En eso estamos? ¿Por qué? Porque si recordamos en este procedimiento de vigilancia profunda, eh, muchas veces las diferencias eran por complementos de recepción de pagos en materia de CFD. ¿Y por qué? Porque recordemos que el complemento en su versión 1 todavía no contiene desglose de impuestos en cambio, en la versión 2, que es la que ya va a ser compatible con 4.0, a ver, ahora sí, contribuyente, me faltaba este tipo de información y ahora ya la tengo. Ahora sí ya voy a poder cruzar tus PPDs contra tus complementos, tus PUES, ya te voy a poder determinar prácticamente yo solito el IVA, cuánto IVA me debiste pagar, y si no me pagaste, a ver, ahora sí ya no hay para dónde correr. ¿Por qué no me pagaste? Igual, saludos aquí a Karina Hernández. Hernández, muchas gracias, Karina, por tus comentarios, dice excelentes expositores, buenas noches, gracias Karina, saludos a, a todo nuestro auditorio, y un paréntesis, por ahí los invitamos ahorita ya a las nueve de la noche, a el programa de Rompiendo Paradigmas, ya regresando a la, a la parte virtual, por ahí estuvimos el el miércoles pasado en la Ciudad de México, festejando el Día del Contador, en el programa en vivo de Rompiendo Paradigmas, por ahí anduvimos cantando, eh, jugando a las sillas, y todo un un festejo ahí que tuvimos con, con el maestro Toño Aranda, con el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona y el maestro Efraín Salvador. Pues los esperamos a las nueve. Y también eh, el día de mañana, ese comercial es mío, eh, el día de mañana iniciamos con el curso de SUA e ITSE. Su servidor va a impartir curso de SUA e ITSE el día jueves, mañana y el día viernes. Para que pues, los que estén interesados por ahí se pongan en contacto con el personal de centro. Pues continuamos maestro, yo creo que es una es un tema polémico muchas veces es un tema interesante y pues eh, estas estas cartas invitación en la pregunta en la que nos quedamos antes de, del comercialote que aventé pues hay sanción no hay sanción qué pasa no pasa nada o si pudiera pasar a, a criterio de usted eh, ¿qué pasaría si no voy? O, ¿O qué repercusiones pudiera tener si no voy a esa invitación? Ok, aquí, eh, como lo dijimos al principio, hacer un programa eh, interno, hacer un programa eh, preventivo, donde mm. pienso que, que sí es bueno, que sí es bueno que, que exista, porque el, el empresario puede, puede optar por ir, ir a, la, a, ir a la entrevista, para saber de oídos de la, de la autoridad qué es lo que está observando en su expediente, ¿no? en, su, su, en, su, en sus impuestos. Si yo no voy, ¿verdad? porque me, a veces el, el contribuyente te pregunta, ¿no? ¿voy o no? ¿Vamos o no vamos? Porque ves que ya lo puedes sí. acompañar, ¿no? ¿Vamos o no vamos? Entonces digo, pues si vamos pues, va a pasar esto, esto, esto, esto. Si no vamos, lo único que va a pasar es que no vamos a saber ¿verdad? no vamos a saber qué es o por qué la autoridad quería platicar conmigo qué es lo que vio qué es lo que observó no lo vamos a saber tal vez nunca porque posiblemente haya sido tan no haya sido tan significante como para que brincara al área de auditoría porque también eso puede pasar no uh -huh. que pues no que eh, por vaya la palabra que no vale la pena no como dijera en la canción no no no vale la pena Hacer toda una auditoría por lo poco que podría significar de recaudación para la autoridad. Entonces, si yo no voy, prácticamente lo único que va a pasar es que lo que nos ha pasado a nosotros, que a veces el, el contribuyente no es que no haya ido, sino que se le olvidó. Uh -huh. este, no, va, no va y me dice hoy era tal que no fuiste, no, no fuimos y que y ahora qué va a pasar. Y bueno, ya el cliente viene acá casi desmayado, no me van a ya van a llegar allá a verme la empresa y esperar. No, no, espérame tantito, le digo, pues hay que esperar, no a ver qué si nos envían una nueva invitación. Y, y sí, eh, ha pasado de que. Eh, Hablamos, por ¿ves que te mandan sí, un, número, sí. un número de contacto? Hacemos la labor, hablamos por teléfono, le decimos, fíjate que hubo un inconveniente con el contribuyente, no pudo asistir, este, pero el contribuyente sí quiere ir. Eso, eso, eso es lo que uh -huh. quiere escuchar la autoridad, creo yo. Quiere, quiere, quiere, quiere que llegue, ¿no? O sea, quiere que funcione el programa, pienso yo, ¿no? Quiere, quiere que sí la gente esté llegando, para que sí subsista, creo yo, como tú dices, ¿no? O sea, ¿cuándo puede seguir vivo o puede morir cuando pues el programa no funcione? ¿verdad? Cuando las estadísticas vean que ya no se está llegando, pero cuando vean que sí se está llegando y sí está generando recaudación, pues sí funciona, ¿no? O sea, pienso, así lo miraría la autoridad. Entonces, eh, se, ha, se ha rescatado una segunda y hasta una tercera vez para efectos de que acuda al contribuyente. Por lo, menos, por, lo, por lo cual estoy entendiendo que si no vas pues no pasa nada, o sea, no hay una sanción, no hay una multa esa parte fina de, de la de, de que te quieren acalambrar con el suspensión de sellos, bueno habría que remitirnos a, a la cuestión de, de, del, del código fiscal donde ya nos menciona cuáles son los motivos por los cuales te pueden suspender un sello pero no necesariamente porque no atiendas una carta de invitación, estamos de acuerdo te van a poder suspender sellos porque caigas en, en alguno de los supuestos pero no como una amenaza de que porque no fuiste uh -huh. <risa> o sea, sino porque se dio una causal y, y, y, y recordemos que esa reforma que hubo eh, muy atinada pienso yo con respecto a la suspensión de sellos saliéndonos un poquito del tema digo tiene que ver pero, pero ya un poquito más profundo es que eh, si me llegan a suspender sellos por lo que tú quieras, bien o mal, recordemos que tú al otro día, este, tú puedes presentar la solicitud para que te restablezcan tus sellos. Y aquí están los documentos donde aclaro lo que tú erróneamente observaste. Ves que empiezan el cómputo de plazos, ellos van a revisar expedientes, pero al otro día tú ya eh, tienes tus sellos de nuevo uh -huh. activos, ¿no? Entonces digo, independientemente de que por ahí venga esa, ese pequeño párrafo, porque sí lo he leído, que dice pues que uh -huh. evite suspensión de ellos, y entonces el cultivante pues se espanta, ¿no? Le da escalofrío y no puede dormir y todo eso. Entonces no, no, no, no va por ahí. O sea, no, no por ser algo, por decirlo de una forma este, no oficial. Al no ser oficial, pues no hay sanción. ¿verdad? No, no, no, no hay forma de que puedan sancionarte por no asistir. Entonces, eh, pues bueno, por eso dijimos al principio, es una decisión, ¿verdad? Así como amar es una decisión, <risas> asistir al SAT es una decisión, ¿verdad? Quien quiera ir, que vaya. Y nosotros como los encargados, pienso, ¿verdad? De, de, de hacer un, algún muy buen tiempo, de tranquilizar a nuestros clientes, ¿no? De decirles, mira, este, mira, ya pasamos una pandemia, y aquí estamos, ¿no? O sea, creo que era lo que más nos susto nos podía, nos podía dar. Ya, si, si, si sobrevivimos una pandemia, este, una carta de invitación, ay, no, me debe dar risa. Bueno, no bueno, tanto, pero, este, pero no me debe quitar el sueño, que no te debe de, de, de, de, de inquietar, no, inquietar en ese asunto, para que el, el empresario, pues, esté tranquilo, ¿no? que, que, que Siempre, nunca vamos a estar exentos de que nos llegue una carta de invitación, ¿verdad? O sea, yes. es, está todo bien, pero alguna información, como tú dices, no le llegó a buena, a, a, al SAT, no le llegó este, a, a, a, la, a No tienen a la mano los elementos que yo sí tengo. Uh -huh. Entonces ahí es donde les, les despierta la, la, la, la, la, pues la inquietud y te manda, te manda una invitación, ¿no? Y hace un tiempo at, atendimos una eh, de una papelería y este, les, les recomendamos este, pues, que se asistieran, fueron y dijeron, Ay, eh, ¿qué les dijeron? Que por qué vendemos menos, lo que tú comentabas, Azar, sí. que por qué vendemos menos eh, en ciertos meses y por qué en enero y en agosto, que son los meses, son los que, meses que más vendemos. Y le digo, ¿no será porque son inicio de clases? <risa> <risa> sí, ¿No será eh? que porque en esos meses... La gente anda comprando pues, ¿sí? papelería porque eh, inició el ciclo escolar y entonces en febrero, marzo, abril, pues baja, ¿no? Porque no hay ciclos este, de escolares en esas fechas, digo. Exacto. Hasta eso, ¿no? Hasta eso son puntos finos eh, del, del mercado, ¿no? De, de cómo se mueve el mercado, ¿no? O sea, ¿qué, a qué te dedicas, sí. ¿no? Entonces... Es como, como todo, yo creo que, no sé qué te gusta, una tienda departamental, una tienda de juguetes, ¿no? ¿cuándo vende más? Pues el de juguetes en, en el día del niño, ¿no? En abril, uh -huh. más. en mayo, uh -huh. las tiendas de ropa, pues el día de las madres vendió más ropa, en diciembre, ¿no? O sea, son picos pues, pues de, de, más, de mayor venta, entonces ah, ah, pero curiosamente a veces por eso te mandan a, te mandan a llamar. Sí. Por, por, por el pique, el pico de, de, de incremento o decremento de tus ingresos. Así es, y, y, y de acuerdo a, a, digamos, ese sería uno de los motivos, pues, de los menos eh, preocupantes, ¿no? Porque por ahí, ¿qué tal que sí detectó? Eh? Ah, por ejemplo, también lo que te hacen saber en ese, en ese tipo de, de, de programas es, oye, detectamos que tuviste operaciones con alguien que está en la lista del 69B. Y te voy avisando porque si no me aclaras esto, pues nos vamos a ir a facultades y en facultades, pues esas, esos, esos comprobantes pues van para atrás, tanto para efectos de renta, para efectos de IVA. Prácticamente te dicen, te invitamos a de una vez presentar tus complementarias tú solito, antes de que llegue multa, antes de que haya una autocorrección como tal reglada Pero, pues estoy avisando, ¿no? Si tú no lo haces como tal y está, estás en ese... En ese en ese supuesto, pues yo creo que se deberían observar aquellos tiempos o aquellos momentos para poder desvirtuar ese tipo de operaciones, porque recuerden que de acuerdo a miscelánea tenemos ahí un, un, un plazo, también en facultades nos tendrían que dar un plazo, y el, la, el tercer momento ya sería en un procedimiento de defensa fiscal, ya sea en recurso, ya sea en el juicio contencioso administrativo. También sería importante eh, adicionar que al no ser un, una obligatoriedad el ir a, a esta invitación que nos hace la autoridad, pues tampoco es un sujeto de algún medio de defensa, ya sea en, en sede administrativa o en sede eh, judicial. ¿Por qué? Porque pues, llega la invitación y, y el contribuyente eh, pelionero, digamos, el que todo se quiere ir con su abogado, pues dice, oye, abogados, pues, vámonos a juicio, nos vamos a pelear porque Quítale, no carne. quiero... No, pues no, porque no es un no es una eh, definición, no, no claro. es un acto definitivo como tal, como lo establecen los requisitos de procedibilidad para efectos de algún medio de defensa. Y pues en ese sentido, como como comentaba aquí el contador, pues es una decisión, ¿no? Vamos o no vamos, pero pues si no voy y dijeran la curiosidad, mató al gato al rato, voy a estar soñando, voy a decir, oye, ¿por qué? ¿Qué tendrá la autoridad? Este, que me quería decir, ¿no? Aquí, este, muchas gracias a Cid Hernández, nos mandó 50 estrellas, muchas gracias por tus estrellas, Cid. Y pues, eh, pues bien, maestro, eh, yo creo que ya vamos a ir eh, platicando de, de, esta, de esta última parte de, nuestra, de nuestro eh, tema, las cartas de invitación y el procedimiento de, de vigilancia profunda, como nos comentaba aquí su experiencia de lo que ha vivido con respecto a comportamientos atípicos, con respecto a lo que pasa eh, con, con los plazos y, hay, y, y, y viene un tema también importante que, que quisiera eh, su comentario al respecto porque por ahí luego ando viendo muchas series o muchas novelas y, y, y ahí viene algo que se llama la autoincriminación oye contador fíjate que ya decidí que sí voy a ir y ahora ¿Llevo algo? Bueno, me van a decir, encontramos esto, esto, esto, esto, esto y esto, y te doy tantos días para que me contestes, me expliques. A la hora de contestar, el hecho de aportar alguna información me puede llegar a, in, bueno, no incriminarse, oye feo, me puede llegar a delatar con la autoridad fiscal por algún elemento que no está contenido en el procedimiento. ¿A qué voy? Nunca demos, nunca demos, y este es un principio creo de los abogados, nunca demos más de lo que nos están pidiendo o de lo que nos observaron. Oye, detectamos que en tus nóminas hay diferencias entre lo retenido y lo enterado. Ah, pues le hago un papelito de trabajo. Y, ah, pero no, pues adjúntale todas las nóminas y adjúntale los pagos y adjúntale para que no, para que no, este, ya quede conforme la autoridad. No, pues si le doy información de más al rato prácticamente ya, ya, ya me inició una revisión de gabinete, como la llamamos, y pues ya tiene todos los elementos ya de respaldo ahí para poder decir, pues yo nada más venía sobre retenciones, pero ya aquí acabo de detectar <risa> otras cosas, ¿no? ¿Cómo manejar esa, esa, parte, esa parte de la información que nosotros en sí. algún momento ya decidimos ir, ya decidimos este, escucharlos, presentamos nuestro escrito y ahora... ¿Qué, ¿Qué precauciones debemos este, tomar para efectos de presentar esa información? Sí, sí, claro. Y sí, sí, sí pasa más eh, con relación a la influencia que, que pueda tener el contribuyente. Porque si por él fuera, este, toda la empresa la quiere llevar, ¿no? Porque él quiere que se aclare, ¿no? Que se aclare precisamente el punto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Eh, si te piden cinco puntitos, solamente los cinco puntitos, nada de que para que refuerce el punto, no, no, no, uh -huh. si, si, te, si te piden nada más un papel de trabajo, un papel de trabajo será. O sea, no hay que anexarle más, más información a lo que con lo que creemos nosotros es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aclarar, ¿verdad? Es aclarar, no estamos desvirtuando ningún, ningún hecho, como tú dices, no uh -huh. es un acto de fiscalización. ¿verdad? Porque si estuviéramos en un acto de fiscalización, ah, bueno, ahí sí, o sea, ahí sí quiero aportar pruebas fehacientes, pues, sí. para, para, para que te convenza de que esto que se está haciendo, sí es algo real, ¿no? Entonces, eh, aquí sí hay que ser muy puntuales en, en ese sentido, ¿no? Eh, es inform lo menos, o sea, no lo menos, sino lo, lo que me está pidiendo, porque a veces es abierto el tema, ¿no? A veces, es, ¿sabes qué? Hay diferencias en ese punto. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, pues te lo voy a aclarar, ¿no? Ah, bueno, puede ser simplemente con un papel de trabajo, ¿no? No, no, hay, no hay por qué anexar más información, porque recordemos que mucha información ya la tiene la autoridad. Es más, así se lo podríamos remitir, ¿no? Esta información está en tu poder. Eh, solamente te anexo acá folios, números de, uh -huh. números, de, números de folios y un papel de trabajo, la sumatoria. Mira, crúzalo con lo que yo te envié, verás que es lo mismo. Tú no tenías esos elementos, yo te los aporto y punto. Nada, nada de que le vamos a agregar el contrato y que, y que le vamos a agregar el acta constitutivo para que vea quiénes son los socios y que vea que no. No, no, no, no. No, no, porque, como tú dices, eh, se hacen de otros elementos que no, no tenían y, pues, con eso, eh, pues pueden incluso ya planear más adelante, ¿verdad? Este, una, una, una auditoría ya más, más formal, vaya. Eh, y ya ir un poquito más, como que con más armas, ¿no? <ríe> y nosotros mismos decimos más, más elementos para, para eso. Es, es lo que pasaba hace años cuando no había ese tipo de, de cuestiones electrónicas, ¿no? Uh -huh. eh, ellos llegaban, pues, con, con, con, con los rifles listos para, para este, eh, tener en pausa a toda la empresa y empezar a revisar todo, toda la empresa, ¿no? Entonces, eh, eh, eso... eso pues ya pasó, pues pienso que ya pasó la historia. Ahora ya van con puntos específicos, van a revisar el ingreso, van a revisar ciertos gastos, van a revisar ciertos movimientos atípicos, diferencias de impuestos y es, normalmente es, es en las retenciones, en ¿no? las retenciones uh -huh. de salarios y todo eso es donde de repente ahí se dispara un poquito. Incluso lo pudimos, saber, lo pudimos ver en las anuales, en las anuales sí. ves que venía un resumen eh, de nómina, cuánto sería ese que según el CFDI tenía y cuánto pagaste. Uh -huh. Y ahí, habían, ahí, si habían diferencias, ahí te lo ponía, ¿no? Hay una diferencia de más. Sí. Ahí, pues hay que se quede, ¿no? que voy a estar yo pidiendo en evolución? <risa> si, estaba, si estaba de más, pues hay que se quede, ¿no? Pues si estaba de menos, ahí sí tendríamos que revisar por qué la autoridad tenía de menos. Uh -huh. Y si en mi papel de trabajo estaba bien, pues ya no, no tenía yo por qué mudarle nada. Eh, porque ve que no se puede mover, en el anual no se podía mover nada, era informativa nada más. Así que eh, atendiendo el punto, digo ya para ir este, concluyendo esa parte, eh, es no, no enviar y no anexar documentación de más. ¿verdad? Por eso déjenselo ahí al experto ¿verdad? para que él atienda la, la, la, la, la contestación y lo envíe al correo electrónico que nos están diciendo, porque, post, como sí. dijimos al principio, es informal, es, una, es un procedimiento informal, por eso te dan un correo interno. Uh -huh. Ni siquiera se va por buzón tributario, ni, ni siquiera te sellan nada, nada. Uh -huh. ¿no? eh, queda interno, lo que entiendo es que ellos reciben la documentación, se reúnen, hay un comité, lo, se reúnen, para ver si con eso ya ahí muere, dijeron O... No quedó conforme y lo pasan al siguiente nivel y el siguiente nivel lo analiza y si creen que vale la pena, entonces ya generará el acto de molestia y si no, posiblemente ahí quede, ¿verdad? Y ahí, ahí quedó el asunto porque no fuiste tan importante para la autoridad para que te hagan una auditoría. <risa> Costo-beneficio, ¿no? Este, pues aquí tenemos otro comentario de Alberto Martínez José, dice, las cartas de invitación se revisan también por internet sin asistir. De hecho, ahorita derivado de, de, de la pandemia, lo estuvieron haciendo, eh, las, las entrevistas las estuvieron haciendo mediante un programa ahí de, de, de office, me parece que era... Sí el programa donde te, te mandaban la liga, te conectabas, uh -huh. configurabas tu cámara, tu micrófono, te pedían ahí de que de que eh, bueno, que se grababa como tal la sesión, y eso hablando de, de revisiones profundas, ¿eh? porque eh, en, en la invitación al procedimiento de, de, de vigilancia profunda, ahí no te dicen cuál fue eh, el, el hecho que motivó no. a que te invitaran, ahí no te lo dicen. No, no, no. Tienes que asistir, o dos, conectarte, dependiendo del tipo de entrevista, si uh -huh. fue virtual o si fue eh, sí, sí, sí. presencial, ¿no? A, re, a diferencia de que hay algunas cartas de invitación que llegan por buzón o que llegan por correo, donde por ejemplo, como veíamos hace rato, existieron diferencias en estos, en estos ingresos, o tuvimos diferencias en estas retenciones, o ahí ya te están diciendo desde el correo o desde el, desde el buzón, cuál es el problema, Ajá. y sin asistir tú nada más te dicen, acláramelo, lo aclaras, y sin problema, no tuviste que eh, eh, sentarte con ellos o a platicar con ellos, porque esas son invitaciones que no están sujetas a este programa de vigilancia profunda. Así en cambio, es. la diferencia es que en vigilancia profunda, ahí nada más te dicen, quiero hablar contigo, pero no te dicen de, de, de, de qué tantos eh, temas, y ya cuando te sientas ahí con ellos, pues mira, encontramos esto, esto, esto, esto, esto, te dan tu resumen en unas hojitas o te las mandan. Me mandan tu correo. Te, te, te voy a, a dar tanto tiempo para que me pueda responder, ¿no? Entonces, gracias Alberto ahí por el, por el comentario también para poder aclarar sí, este, sí. este punto de cuándo, cuándo tendríamos que asistir o conectarnos o cuándo lo podemos hacer así directamente por internet. Pues bien, contador, pues le dejo los micrófonos para que se despida nuestro auditorio. Yo creo que bastantes eh, personas pues están... están eh, pues le, les interesó bastante el tema y para los que puedan replicar en algún momento esta transmisión, ya que pues se queda ahí en, en, en la página de Census Capacitación, pues para que los que, los que puedan ver y pues el, el comentario personal, ¿no? Pues como decíamos desde el inicio, es una invitación y ahí hay que platicar con nuestros contadores, con nuestros asesores para ver que, cuál es la opción más correcta o más viable que nos, que nos recomienda. Pues les dejo los micrófonos para que se puedan despedir los últimos comentarios aquí con nuestro auditorio. Pues primero gracias por, oh, así que por la invitación. Sí, sí. <risa> gracias por la invitación a, a, esa, a este tema, a esa, esta transmisión que ustedes hacen constantemente. Saludos a todos los que se conectaron en vivo y también obviamente a los que de manera diferida vean esta, esta transmisión. Cualquier comentario, eh, cualquier duda, como queda grabado, pues ahí pueden seguir preguntando y sí, ahí voy sí. a estar echando un ojito para que con mucho gusto los, les pueda comentar, ¿verdad? Y también ahorita que termine voy a compartir aquí en dónde me pueden encontrar, ¿verdad? Que también uh -huh. estamos en Facebook como casen.mx. Estamos aquí en Chiapas. Eh, estamos También en, también tenemos este, esta cuestión de la, de la capacitación. Eh, tenemos ahí este, pues mucha... Eh, mucha información que podemos compartir con todos ustedes eh, de, de manera gratuita así como lo hacen ustedes también este, estamos a las órdenes para que podamos seguir platicando ¿verdad? de de esos temas que son son bastante este, interesantes no y sobre todo llegar al empresario que es el que más se preocupa no que es el que más eh, este pues está vaya es, es es el patrimonio no que él está pendiente y se, se, se quiere quiere estar bien no como siempre digo que la casa esté en orden, ¿no? Que la casa esté en orden en todos los sentidos. Así que ese mensaje es para los empresarios, ¿no? Acérquense con su, con su contador, platiquen bien de todas las cuestiones, así como cuando vamos al médico, ¿no? Y si al médico no le decimos nuestros dolores, pues no va a saber qué decirnos, ¿no? Así que ustedes platiquen, comenten, digan qué cosa fue lo que hicieron. Posiblemente digan, sí, joder, ya lo hice mal, pero bueno, platíquenlo porque eh, nosotros pues bueno, podemos ver la cuestión, eh, si no se previno porque ya lo hizo, pues bueno, la, la, eh, vaya a componer el relajo que hizo el empresario, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Así que pues, muchas gracias. Eh, ese tema da para muchas horas de, de, de plática, ¿verdad? Porque voy, aquí se extiende a la cuestión de la materialidad de las operaciones sí. y nos vamos así como, como, como cadenita, ¿no? Así que pues, eh, creo que este, se aprovechó esta hora esta hora de, de, de plática aquí con nuestros amigos de Sensum y a Pedro gracias ¿verdad? gracias por su tiempo por acompañarnos ahora en esta en esta oportunidad y pues bueno quedó a la orden para que en otra ocasión pues podamos pues, seguir platicando de este o de otros temas de otros temas que seguramente también son de importancia para los colegas para las firmas de contadores públicos para los empresarios para los estudiantes de la carrera de contaduría pública que que yo, cuando yo me, me pongo a pensar, cuando yo estudié la carrera de contaduría pública, pues no había nada de esto, ¿no? Era, era, era la biblioteca y, y tu casa, punto. No había más, no había, no había más. Y el, si practicaste, pues en, en el despacho, en la firma, ¿no? Es, es, es donde te empapabas de información. Pero hoy en día todas estas herramientas son una chulada, ¿no? O sea, el, el poder tener a la mano en pláticas de esta naturaleza, conectarte en tu computadora y estar estudiando y capacitándote es fabuloso, ¿no? Fabuloso es el poder aprovechar la tecnología para, para esto. Pues bueno, eh, que tengan una excelente noche, descansen y no, olvídense, no se olviden de tomar un rico café con un rico pan. Bueno, pues eh, muchas gracias, contador Al Alfonso Reyes, y pues muchas gracias a todo nuestro auditorio. Ya estamos cerrando este, esta emisión de noches de census ya para eh, iniciar junio. Nos vemos el próximo miércoles con otro de nuestros programas de noches de census y pues nuevamente ya en unos 20, 23 minutos los esperamos para eh, el siguiente programa Rompiendo Paradigmas, donde van a tener eh, de invitado ahí a nuestro estimado William y van a estar hablando precisamente del, del robot del SAT, me parece que van a estar hablando el día de hoy. Muchas gracias a todos y pues los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Contador y pues hasta la próxima.